Se es supone que es un... <risa> vamos 17-5, ¿verdad? Sí, no sí, sé. sí ¿Cómo lo eh, va ganando ellos Diecisiete No, 15-5 15-5 Claro, digo primera noticia Y vamos principio 15-5 porque, porque no han transformado sí. ¿Sí te, tío, no Y este es el de cámara, a que se pille y no cierra. Pues no. La camorra es tuya. ¡Vamos, Ávila! Tío, tú. A ver, que me animate un poco, coño. Mi oído me pide pita van. ¡Y pita van. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Olilla! ¡Oh, sí, no, no, sí, ¡Olilla, sí, no te dejes! Dios, sí, si bueno. eh! No, no, no, no, no, ¡No te dejes! ¡Rumén! Venga, Carla! ¡Rumén! ¡Va, mi ¡Va, mi ¡Va, mi loma! ¡Va, mi loma! ¡Va, ¡Va, Bien, Juan Carlos, bien. bien Juan Carr. ¿Quién Yo soy quien entra. entrado murallitas? Muy murallitas. ¿Eh, 15-5. Gana rollo. Gana rollo. ¿Eh? ¿Camino? ¿Eh? Es golpe de castigo. No es ¿Eh? la pantalla. ¿No? M ¿Murallita se ha salido? No, no. Acaba de entrar. Acaba de entrar? entrar. ¡Va, Milava! Vale, callete, que estamos mirando a aquellos de allí. <risa> <risa> ¡Venga, mu...! Eso murallita, ese gallego. Venga, ¡Pablo! Sale el 30. que es el Juanca, Juanca, el, el, Juanca, que no, que son va! Y el dos, que el dos, que son dos, no son dos, que Y a que son que Va, Muy bien, la... Pance. Haces una labor estupenda. <risa> <risa> Buah, te estás machacando. ¡Va, Vila! va! Estás haciendo Me... que gane el equipo. <risa> no sé qué coño ha picado. Así pero. Bueno, Flafri, llevamos. Las zapatillas de mi niño, ¿cómo se ve? Sí. Las zapatillas de mi niño, mira cómo se ve Sí, no, no, no, no, fuera no, con no. Yo si estoy allí, digo, uh, ese es Agustín. Claro. ¿Cómo le Todo lo que digas está siendo grabado. Fofurito en el campo, muy mal, ¿eh? Angie, que todo lo que dices está siendo grabado. ¿Eh? A ver qué dices, que te lo estoy grabando. Ya, Oye, estoy hablando con Tamara. No igual pero que se graba. ¿Te cargas tú? Avila, sí, sí. sí, sí. ¡Vamos Ávila. No, güey. ¿Dónde ha pasado? Se ha ido. Eh. Pelota, ¡Vamos Ávila ¡Para abajo! ¡Viva! ¡Uy, lo mío! ¡Me estamos animando ¡Ah, hoy en una mierda! ¿Eh? ¡Venga, Chito! ¡Empuja ahí! ¡Empuja! ¡Vamos! ¡Venga, oh, Luis! Uh. Empuja, como si estuviera tú... sin ¿Qué, ¿Qué ¿y? coño ha pasado ahí? ¡Mabilá! ¡Mabilá! ¡Mabilá! Bueno, esta parte está diciendo que en el otro partido <risa> ah, había mucha mano un tsunami ¡Va a mi Ha venido muy flojo ¡Defendemos a rayos! ¡Hasta dentro! Vamos, fatal todo lo que digo, chaval ha, sanado, ha sonado mal, Virginia ¡Defendemos! Es que es lo que tiene el juego <risa> <risa> Que bien no va a sonar nunca ¡Venga, hoyos! ¡Ven, Entonces vamos, 15-10, ¿no? Sí, 15-10. Ya, no me escribe. No, no me escribe. Es que qué no me va el dedo? ¡Vamos, venga! ¿No va? ¿No va? ¿No va? Póngateme ¿No la cerveza. ¿No va? ¿Es que esto no va? ¡Panser! Bueno, ya está. <risa> está por ahí. ¡Está ahí ¿Esto se ha pillado? ¿Se ha petado? ¿Se ha pillado? ¿Esto no va? <risa> ¿Y Mirtu no sale? Pobre, Luego, Mirtu, Mirtu, no sale? Pobre Mirtu, se tranquilidad. Hay tiempo, hay tiempo Tiempo, porque estamos en la segunda parte dicho... Poner por el grupo que ha pateado David y ha transformado en el sueño de David. Sí, el mío el mío está aquí. Hay que Hay transformado. Pochito, ¿eh? ha transformado, el ¿Qué Uy, David! ¡Ah, sí, sí, sí, sí. David! ¿eh? Yo, digo, ¿S -S <risa> lo que... eh, yo creo que cada David se diferencia un poco. <risa> está grabando y digo, joder, si no se. <risa> Tío, claro, claro si que está se diferencia un poco. ¿Sí? No, lo está que... está poniendo. Eh, Ensayo de Alfonso, transformación de David. ¿De quién, de David? Eh, ensayo de Alfonso, transformación de David. ¡Estable! ¡Va! ¡Fuerte! va ¡Venga Alfonso! ¡Venga David! ¿El no que he eh, está en medio quién es? ¡Eh... Crilín! ¡Venga Crilín! Aunque seas bajito, tú Se puedes. Le puede. llama Alfonso, pero le llaman Crilín. ¡Tú puedes! Porque es bajito y calvo. ¿Y Paco? Escucha, no te estoy vacilando. Así que Paco faga. es el 8 ah, ah, ah, es. Venga, David. David pide esto. Venga. Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Y? a favor nuestro, ¿no? ¿Eh? ¿En contra? Ah, claro, es okay. porque... Ah, no, es porque... Eh, Pablo, ¿el qué? Ha venido por detrás ya. ¡Rubel, bien, Rubén, grande, Rubel! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Rubel! ¡Vamos! Salir paz. Con... ¡Ay, ¡Oh, Dios! ¿Sabes cuando me marcas Aquí no se marca, aquí se ensaya, ah, ah, Angie. Bueno, déjame que sí que hablo mal, tío. Me engañáis por decir las palabras. Y Paz se está quedando frío. No va a mal. salir ¡Vamos, Ávila! ¡Venga! Toma ese David. No se, ha Uy, a favor de. Sí, no, es melee. es melee. Es Melee. A favor de Arroyo. Es Mele No sé. Sí, porque David ha sacado fuera uno de Arroyo. No sé. Que no lo sé, Angie no sé qué ha pitado el árbitro. No estaba mirando. Ha pitado fuera. Vamos. Vamos. Alfonso, ¿no? ¡Babilamo! Placaje, murallita, todo ¡vamos! No sé, pero no ha sido vamos, un grabado. señor placaje y no lo hemos grabado muy mal. Tú, porque bueno, escucha, no puedo estar a tres cosas a la vez. Cari, mira. me ha pegado un cacho bene en murallitas a uno? ya Le ha pegado un pedazo de placaje perfecto, chaval. Pero va a bueno, poner reto torcido ¿Cómo? como da ¿Cómo? <ríe> Agustín fue más un coche. <ríe> Como un obús ha entrado ahí. El prea, el prea, el ha la sido a van que que Si, sí, oh, van ¡Va, mira, va! Pero fuerte, el cao, ¿no? Sí, sí. Van, va. va fuerte, va! Ya se me sigue poniendo todo, ya. Bueno, de antes hizo, mismo, hizo así, y me comía el de delante que tenía. A ah, por ellos, joven. Oh, eh. Yo más que una cerveza la me bebí un caliente. Andas por ahí ¡Oh! ¡Oh, ¡Qué coño! ¡Que no es alguien! Que ha pitao ¡Bien, bien, bien! Que ha pitao, Amal Melee, ha dicho sí, Melee a favor o a rollo Espérate, que a lo mejor no No sé, Capitao No sé, Capitao no punto. ¿Y cómo se sabe que, de quién es la media a favor? Porque lo dice el árbitro, pero es que yo cuando hace así, entre 33 tíos, pues no veo. Ah. Eso el... está hablando con los capitanes. ¿Qué ha hecho? <risa> ¿Ha hecho esto? ¿Cómo que...? ¿Ha hecho así a los dos jugadores de arroyo? No sé. Muy, ya nos contará bien, acá bien, que le habrá no, dicho No pasa nada Estuvo no. que estará pensando Máemele nuestra Verdad. ¡Va, mi mamá! Por favor, nuestra, por favor oh. es Estoy es murallitas! ¡Corre, murallitas! ¡Va, mi mamá! Pero en los enteramientos corren pero vamos. Aquí no, ¿eh? Aquí... ¡Va, empuja! Nos quejamos de la mutabilidad ¡Ve, coño! ¡Venga! coño! ¡Ve! Caballo! ¡Ve! ¿Qué es esto que está jugando es al está fútbol van. ha fútbol, estirado, tirado, ¿eh? ensayado ha pitado a van no sé qué ha pasado y eh, opción a hoyos patas o... arriba hoyos está fatal la hoyos tiene la costilla un... tocada ¿eh? como la hayan dado pues la han doblado pues hombre es que le han dado lo más seguro Volando que han dado mismo le han dado sin balón. <risa> <Y, ¿¡Qué> el eh... <risa> pobre hoyo. Si sí, es así un ¡Es Si no es así no, sí, sí. y ya está doblado. Sí, no, dejamos a la luz de Ávila, bendita sea nuestra luz es que solo alumbra sí, está sí, medio sí, campo. Pero esta alumbra, alumbra una mierda. <risa> tío, yo no yo lo ¡Qué los han pero no alumbran nada. Corre, vamos. Alumbran a cachito. Vamos la corre. Anda que Juli. Juli, si tiene espacio. ¡Va! Corre como una vela Hombre, Juli Juli se atraviesa el campo entero Escucha, al sí, en Juli le das el balón en sus palos Llega a los otros palos y no se ha cansado No sé cómo lo hace. Pues, pues aguantará Porque tiene resistencia. La resistencia Pero si no corre, si pues, ¿sí está todo el rato ahí parado detrás El pobre hombre Ya, pero tiene... Tienes... la fuerte! tú Darme, mira cómo y... corre la llave, mira como corre el Aya Mira Juli Con el del hueso normal Normal de... Eh, eh, al intentar que... cogerle, eso, bueno no sí, sí, sí. cogerle sino pararle Porque yo ah, tampoco... A... Y al venir fuerte te los huesos te dan, es, que es que con el hueso te es dan justamente valuda. con el hueso <risa> Es un hueso puro ese muchacho Pero corre... Madre mía, queda da gusto, que da Corre, que da gusto Parcial, a foto O sea, no hay pasillo ¡Vamos a bailar. parcial! ¿Parcial? Mm. ¿Vamos, parcial? ¡Bien, años, bien! A o sea, acojonante no no ¡Adiós! ¡No, ¡Retenido, tío! ¿Retenido? ¡Retenido! ¡Venga! ¡Dios! ¡Paco! ¡Paco ha salido volando! ¡Retenido, vale! Se veía perfecto, sí, sí, de aquí desde la cámara también. Y se mueve sí. más a mí que a todos juntos sí. claro mucha gente Wow. Está el ¿no? <ríe> <al> médico, ¿no? <ríe> Sujeta. ¡Enfermería! ¡Por favor! <ríe> ¡Toma! ¡Plaza abela! ¿Este es, quién es? Torres. Torres. <ríe> uh, para atrás. Para que se moje lo menos posible. Ese torres. Es que ha hecho con, con un cubo. Atrás. Eh, uno, dos, tres, quejándose, ¿qué ha pasado? Que se han muerto Que el físico no le da para más No, no, no, no ha sido de golpe Se han morido No, yo te estaba muerto, hablando va? de Alfonso Están y de Dani No, gracias ¿Queréis una galleta? No, gracias no. Esto tiene hambre Yo tengo el culo helado, no vuelvo a subirme al gallinero, eh gracias. Ya. No, muchas no Gracias ¡Vadilama! No, no, no. Dios, que limón Limón, aunque no tenga hambre el limón te entra a ti no? Sí. tengo unas manos y las mira las tengo con un cubito de hielo y la nariz ni te cuento ay ah, qué ca ca ca gusto, cabrón! van a hacer algo raro anda que yo tengo una limón mira, como tarapita, siente frío ¿Dónde está Peter con el tiempo? Puedes gritar un poco más, más? que no pasa nada. ¿Aguén? ya va cuarto de hora. Vale. Lo ves ahí? Es que no tengo el tiempo puesto. ¡Rondajo! Me que quedan hecho 14 segundos de, de grabación de y luego vuelve jugal? a empezar. De segunda. ¿Tú de segunda? No, si te parece, de primera. ¿Tú, te, tú vales para delantero? Es que, pues ver, eso que te mismo. Te